Aquí vemos la deuda pública de Estados Unidos, como un porcentaje del valor interno bruto. Vemos como hasta la década de 1940 era de menos del 50%, subió debido a la primera guerra mundial y la gran depresión, y luego debido a la segunda guerra mundial subió a más del 100% del PIB. En las décadas siguientes se estabilizó de nuevo en menos del 50%, hasta la gran recesión de 2008, periodo tras el cual empezó a subir exponencialmente desde 2019, Aún más debido a la pandemia de COVID-19, se prevé que alcanzará nuevamente el 100% y se proyecta que en las próximas décadas, hasta 2050, seguirá subiendo hasta alcanzar el 200% del producto interno PIB.